hola chicas quiero mostrarles hoy día la nueva línea del cuidado de la piel y es la línea a new anti pollution este producto les va a encantar porque está diseñado para una limpieza profunda y eliminar de esa manera toda la contaminación que estamos expuestos todos los días como super oferta de esta semana tenemos el suero reparador tenemos la mascarilla que les promete remover todas las impurezas acumuladas en la piel y como súper regalo, como una super oferta por la compra de estos dos productos van a estar recibiendo estas tiritas que sirven para abrir los poros. Así que tómele mucha ventaja, trate la manera de eh, mantener limpia su piel, humectada. Eh, reparándola con este suero limpiándola con su mascarilla y sobre todo obteniendo un gran beneficio de productos gratis que usted va a poder disfrutar así que si quiere aprender un poquito más acerca de este producto dale click al video para que puedas informarte más el precio ni siquiera lo vas a creer dale clic y te darás cuenta que accesible está para todos pero sobre todo lo que más me encanta es que trae un regalo para todas las clientes Así que tómale provecho, comparte el video, dale like, infórmate mucho más y, y sobre todo, disfruta de los beneficios que trae esta línea del cuidado de la piel, porque se trata de limpieza, de humectación para una piel más radiante. Gracias por ver el video, no olvides darle like, compártelo con tus amigos.